Bienvenidos al mundo de Camila Adivinen por qué estoy empezando este video en la cama Es que hoy ustedes van a estar decidiendo mi día Vamos a empezar con el desayuno ¿Qué ustedes creen? ¿Un vasito de agua o un pudín de chía? Escojan ustedes mi desayuno Bueno, yo espero que ustedes escojan el pudín de chía Porque yo me levanto con un hambre Imagínense que yo todos los días desayuno un sándwichito, un juguito y una avena Y pasarse el día entero con un vaso de agua yo les voy a dar un tiempecito a ustedes para que cojan bien Bueno, también puede ser que ustedes escojan el vaso de agua Porque ustedes saben que yo estoy tratando de bajar de peso Ustedes me quieren mucho y me quieren ver bien flaquita. Eso también tengo que verlo como una opción positiva Bueno, Yane, te cuento que hoy vas a tener que trabajar cantidad para mi desayuno ¿Cómo va a ser, señorita? Prepara las calderas ¿Por qué? Mira, yo le puse dos opciones a mis seguidores Ajá. O un vasito de agua o un pudín de chía Los vamos a ver. dos son saludables Sí, porque el agua, primero tenemos que tomar agua cuando nos levantamos No, pero es uno o el otro, no los dos Bueno, el pudín de chía Sí, porque eso la mantiene más llena Exacto, vamos a ver el resultado ¡Qué ¡Qué rico! Hijo, pruébalo Abre la boca No, no, Camila, póngatelo tú Ay, producción, hoy que yo te quiero brindar, hoy tú no quieres Aliméntate, Camila. estoy preocupada por ti, aliméntate Bueno, llegó la de vestirnos. ¿Qué ustedes dicen? Me quedo en pijama, en esta batica fresquita, ustedes saben, así toda glamurosa en esta batica, o me pongo este vestido de pluma con corona, con tremendo calor que hace aquí en Miami porque esto es de gamuza y ando el día entero con este vestido. ¿Qué ustedes escogen? Voy a poner las historias Yo voy a votar por el vestido rosa Producción, de verdad que tú no ayudas, tú no aprecias Yo pensé que a ti te gustaba el rosado, eso está lindo Pero como voy yo así, el día entero en Miami Yo voy a votar por el rosado Ya yo voté por el vestido rosado, es que ese vestido está cool para quedarse ahí Obvio que voy a votar por el vestido ese rosa Que se ve que es un vestido vintage Es de pluma, es rosa y de pluma, obvio Buena elección, sale. Mari, ¿tú cuál escogiste? Mami Love vea mi historia. Estoy en una llamada personal de trabajo. Nosotros somos gente que trabajamos. Gente que te como estoy aquí, con mi financial advisor, con mi contadora. Y tú en esta cosa y el otro con la, con la, con la cámara. la tú dices rápido, pijama o vestido rosado. Vestido rosado. Momento de la verdad. Hijo, ¿cómo voy a andar yo por esos brillos y pluma por todo Miami? Chacha, pero si eso es una belleza. Bueno, me lo voy a poner no, papá baño. ¡Tarán! Ahora falta el calzado. Taconcitos o botas de nieve. Hey, las botas están lindísimas. Te pasas, producción. Te pasas. Escojan. Ay, Dios mío, llévenme bien. Oye, las botas con este vestido no pega. Imagínense yo por todo Miami así. Se fue. Estoy nerviosa. Yo voy a botar. Por los taconcitos, ¿no? Sí. Ah. Mira, yo voy a votar por las botas Porque yo sé de moda Y Camila no entiende que las botas le van a entrar durísimo Como ella a mí me quiere tanto Yo voy a votar por las botas Ok, momento de la verdad Hora de pintar los labios. ¿Qué ustedes dicen? ¿Rosado o azul? El azul es mi color favorito. Qué casualidad es. <risa> casualidad. Hora de la verdad. Ahora no hay vuelta atrás. Se fue. Goodbye. See you later. <risa> el rosado. Es que tú hiciste trampa, mea Tú estás influenciando a la gente. ¿Quién dice? Mira lo que dice ahí. Sí, pero tú dices, ¿quieren que me ponga el rosado? O el azul. Estás influenciando Esa es mi manera de hablar Toco el rosado Oye, ustedes si sí me quieren Miren este colorcito rosado Ahora viene el peinado Me quedo con el pelo suelto O me hago dos trencitas Dale, pregunta sin influenciar <risa> Ahora me quedo con el pelo suelto O con dos trencitas Escojo sin influenciar <risa> <risa> Muy bien Ok, ok carretera! Mira eso, un 77%. Mis amores, ustedes me aman. ¿Y yo? Ustedes? No sé qué hacer con mi riqueza. Qué pereza! Soy tan guay. Todos me tratan de aldez, De Miami hasta Shanghai. Bueno, llegó la hora de ir para la calle. ¿Qué ustedes dicen? ¿En mi Rolls Royce con mi chofer que me maneja? ¿O en bicicleta con estos tacones? ¿Qué quieren ver ustedes? El paso de no atrás. Se fue. ¿Qué tú crees que vas a escoger, Camila? Mis seguidores me quieren mucho. Obvio que van a escoger el Roll Pero mira, yo te quiero cantidad, pero yo creo que la bicicleta estaría más divertida. No sé qué decirte. <risa> yo ellos van a escoger el carro, ellos son buenos. ¡Ay, el carro! Ay, <risa> ah, yo quería bicicleta. Qué gracioso. Mira, pero pues eso es bueno para hacer ejercicio. Tú querías carro porque yo creo que tú no sabes montar bicicleta en la parrilla, fíjate. Ay, Tampoco es que el auge me ayuda mucho, ¿ves? Aquí me hubiera servido más la. Sin excusa, Camela Niño, tú vas a ver. A ver. Ojo. ¡Tarán! Pero, ¿hija dobla? <risa> ¿Dobla? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿No has dado un pedalazo? ¿Cómo que no? Mira. <risa> ¡Dobla! No sabe doblar. Ella no sabe doblar. Tú no confías ¡Camila, me ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo tú me lo pones ahí, en la bicicleta? Porque los seguidores decidieron mi día Cuéntamelo ahí tú Tú corre al lado de la bicicleta, ¿ok? ¡Ah! ¡Ah! No, dobla tú, pero eres la que tiene que doblar El problema del vestido Lo que tengo es que necesito aquí alguien al lado mío para la bici Viste producción, que yo sí sé montar bicicleta Y no me vengas con trampa Que mis seguidores escogieron el Roll Royce Ahora vamos a escoger a dónde vamos A Gucci o al Dollar Store Escogen ustedes Vamos a revisar Momento del no retorno Con sombrillo o sin sombrillo? <risa> Ay, escogieron el Dollar Store Mentira! Uy, ¿cómo yo voy con esta pinta en el Dólar Store? ¡Mentira! Sí, por fin uno bueno ah. mío, para el Dólar Store Bueno, por lo menos nos vamos en carro porque está lloviendo, vámonos Óyeme, me llevaron durísimo con esto del Dólar Store Menos mal que cogieron el carro porque el Dólar Store queda lejísimo de mi casa ¡Jaime! Vamos al Dólar Store ah. ¿Están seguro que no quieren? ¡Qué pena! ¿Cómo voy a entrar así? Mira, la gente me está mirando. Voy Comprame acá. un chocolate. Una cosa que va con dólar. ¡Qué pena! La gente me mira. Mis amores, ya estoy en el dólar. ¡Ay, qué pena! La gente me mira y me pregunta que si yo estoy grabando un comercial aquí. Vamos a escoger algo de comer porque ya que hemos venido hasta aquí, creo que deberíamos escoger algo de comer. Vamos a escoger algo dulce y algo salado. Me encontré esta paletica que está por acá. Helados México de coco. Yo espero que esto valga un dólar, porque esto en la tienda es dólar Y esto, very Hot Por cierto, producción no traje dinero porque no escogí cartera Los seguidores no escogieron cartera, yo no tengo dinero yeah. Se fue ¿Qué ustedes quieren que yo coma? ¿Lo picante o lo dulce y refrescante? ¡Ay, es picante! ¡Oh! ¡Hijo, cómo huele! ¡Hijo, huele! ¡No, qué rico! Esto es uno nada más porque yo... ¿Cómo pica la lengua? No como pica! Es la lengua! Bueno, mi amor, esto se acaba aquí mismo porque yo tengo que tomarme un vasito de agua ¡Esto está demasiado fuerte! ¡Ah!